Ahí está. Un 2, un 2, y ahora sí. Bueno, eh, esta propuesta se llama cambios varios del PDP, porque inicialmente tenía eh, algunos cambios adicionales a los que presenta ahora. Lo que pasa es que a lo largo de las diferentes versiones y la discusión con la comunidad, pues eh, hemos ido viendo que la comunidad parecía que aceptaba solamente un par de cambios que son eh, los que los que tiene esta versión. Eh, Básicamente, la, la idea es que la experiencia que tenemos con el PDP eh, en, en los últimos años, desde que se aprobó, creo que fue en la reunión de Panamá, si no mal recuerdo, eh, pues nos ha ido uh, hace, haciendo ver eh, diferentes eh, eh, digamos, aspectos que requerían eh, afinarlos o mejorarlos. ¿no? Eh, el primero de ellos es que, eh, creo que por, por traducción del, del inglés y de otros PDPs, cómo se, cómo se aplica el inglés en ellos, eh, hablamos siempre de abandono de una propuesta cuando el autor en realidad en algunas ocasiones no es que la abandone, sino que la retira. Entonces creo que es importante hacer esa diferenciación porque puede parecer que hay autores que presentan cosas y luego no siguen con ellas y casi nunca ese es el caso, sino que más bien... Eh, deciden en, en conjunto con la conversación con la comunidad y con los moderadores retirarla eh, y luego el otro aspecto es eh, en el last call lo que llamamos eh, cambios editoriales Entonces eh, se trata de definir que efectivamente estamos refiriéndonos exclusivamente a cambios editoriales, gramaticales, ortográficos o formas de redacción que no cambien la información que tenemos en la propuesta ¿por qué? pues porque todo el proceso de discusión de una propuesta, cuando la propuesta llega a consenso y es ratificada y pasa a ser parte del manual de políticas, quien lea esa propuesta no tiene un enlace, no tiene una forma fácil y directa de ver qué es, eh, cuál ha sido el camino de la discusión de la propuesta. Con lo cual, si eliminamos determinada información, puede interpretarse de forma diferente a la que se ha intentado eh, o se ha interpretado durante toda la discusión de esa propuesta. Bien, entonces, estos dos eh, pequeños cambios se reflejan de la siguiente forma. Eh, primero, en el punto 3.2.4, me estáis quitando parte de la pantalla. A ver, bueno, ahí más o menos. Eh, creo que tenéis desplazado en, en horizontal en esta pantalla y, y pierdo parte del texto. Bueno, más o menos. Eh, en el punto 3.2.4, eh, lo que decimos es, básicamente, modificamos eh, ese aspecto que os comentaba antes de, en lugar de hablar de solo abandonar, hablamos de retirar la propuesta. Es decir, eh, cuando una propuesta no alcanza consenso, eh, los moderadores, una de sus eh, facultades o responsabilidades, obligaciones, es, eh, eh, de acuerdo con los autores, decidir si esa propuesta merece la pena ir a una nueva versión o si los autores, por ejemplo, deciden que no, que, no, que no, no da más de sí, que la discusión en la comunidad define que no tiene sentido seguir por ese camino y entonces pueden retirar la propuesta. Entonces Este es el pequeño primer cambio que hacemos con esta versión. En segundo lugar... Y ahí he puesto en, en... Bueno, como veis en la pantalla tenéis en el lado eh, izquierdo el texto actual y en el derecho siempre el que estoy proponiendo que cambiar. Y además he puesto en negrita lo importante del cambio, lo que realmente estamos cambiando. El resto prácticamente es duplicado del otro, salvo que haya alguna corrección editorial. Entonces, aquí lo que hacemos es decir que... Cuando Y de, esto, de hecho, esto ha ocurrido recientemente en un par de propuestas, eh, creo que una de ellas hace un par de años, la otra, eh, justo la que comentó eh, Tomás que no se había ratificado por parte del directorio, precisamente por esta razón. Cuando durante el last call, los últimos comentarios, se producen cambios, lo que estamos diciendo es que realmente esos cambios hay que reflejarlos en una nueva versión. No puede ser que hagamos esos cambios y de repente aparezca en el manual de políticas una versión de la propuesta que no fue la que se discutió ni siquiera en el Lascol. call. Eso es básicamente lo que estamos haciendo con este pequeño cambio. Entonces, lo que decimos es que efectivamente eh, es necesario, obviamente, reiniciar el Lascol call porque ha habido una modificación, aunque sea editorial, en ese Lascol. call. Eh, y bueno, eso es, eso es básicamente lo que, los dos cambios que estamos haciendo. Eh, y aquí, en el last call, lo que definimos es, para que sea mucho más concreto, que esos cambios que están permitidos en el last call son exclusivamente editoriales. Y entendemos como editoriales ortografía, gramática, redacción o similar. Pero siempre y cuando el texto que ha alcanzado consenso no pierda ningún detalle, aunque fuera un detalle informativo. ¿okay? De tal manera que, eh, insisto, coincida la versión final con lo que se ha discutido en la comunidad y no sea un cambio tal que borremos incluso párrafos enteros, como ya ha ocurrido en otras ocasiones, que aportan información que nuevos lectores que no han seguido la discusión no van a tener facilidad para comprender esa discusión. Y por tanto pueden interpretar de forma diferente el texto del manual de políticas. Eh, y con eso habría terminado mi presentación. Tengo un par de diapositivas más, me parece, una más en cuanto veamos el análisis de impacto por parte del staff. Excelente. Muchas gracias, Jordi. Vienen eh, que perdí el guión. Acá está. Bien. Eh, invitamos ahora a Mariela Siris Rocha, del staff de la CNIC, a presentar el análisis de impacto en cinco minutos. Me mira. Siris quiere decir niño o niña. Hola, ¿Cómo están? ¿cómo están todos? Bueno, cambios varios del PDP. Jordi acaba de explicar la propuesta. Les comento el análisis de impacto. Eh, lo que respecta a los comentarios del staff, eh, no tenemos comentarios adicionales sobre esta versión de las propuestas. Hemos hecho comentarios antes. Eh, pero sí tenemos una recomendación, es una sugerencia. Nos sugerimos. Aprovechar la oportunidad, eh, que la comunidad la aproveche, para promover un debate que sea más amplio y que en ese caso entonces se esté resolviendo de alguna manera la inconsistencia evidenciada en la no ratificación de la propuesta LAC 2022-3, versión 1. Eh, esa inconsistencia, eh, aprovecho ya que tengo tiempo para eh, comentarlo, eh, tiene que ver con la utilización de los términos eh, cambios menores. Eh, cambios editoriales, utilizarlos como equivalentes y demás. Este, así que eh, esa es la sugerencia que hicimos. Y eh, respecto al impacto en los sistemas de registros y otro registro, otros sistemas, este, eh, en el caso de que esta propuesta sea aprobada, habría que actualizar el sistema de políticas para que contemple la posibilidad de eh, versionar eh, la propuesta y reiniciar el sistema, el, la, eh, la etapa de las call eh, en el caso de cambios editoriales. Bueno, eso es todo. Muchas gracias, Mariela. Eh, Jordi. Si podemos volver, por favor, a, la, a mi presentación, ahí. Eh, bien. Eh, ups. Ahí está. Eh. En cierto modo, estoy de acuerdo con el comentario del staff de que es un momento también para, eh, para discutir o lanzar en la comunidad la cuestión de a qué nos referimos con cambios menores, pero es en otra fase del PDP. Entonces, entiendo eh, que, efectivamente, podría ser bueno lanzar otra propuesta y yo mismo lo puedo, la puedo lanzarla. Intentaré primero hacer una, una discusión en, en la lista de, de, de políticas eh, para que también... Eh, ...veamos si queremos eh, matizar de algún modo esos cambios menores. Pero es algo totalmente diferente a lo que se está proponiendo aquí... ...por la razón que lo que estamos proponiendo aquí es en el last call y lo otro es antes de alcanzar el consenso. Entonces, son dos etapas totalmente diferentes. Entonces, bueno, aún estando de acuerdo con lo que dice el staff... Entiendo que lo que no está sugiriendo el staff es que lo hagamos en la misma propuesta, sino que sea un tema que lancemos también, pero, pero no necesariamente en la misma propuesta. Es decir, no se está pidiendo una nueva versión de esta propuesta que incorpore esto. Entiendo. Eh, y bueno, eso, eso sería básicamente, básicamente el tema. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, eh, ahora iniciamos el tiempo de discusión, por lo que los invitamos a compartir sus dudas o opiniones o comentarios sobre esta propuesta, lo pueden hacer con los micrófonos que están en la sala, en cada uno de los pasillos. Eh, tenemos a Franco Cabrera, también de la ACNIC, que está administrando nuestro Zoom para las personas que están remotas. Eh, la idea es que cada pregunta cuenta con dos minutos y la respuesta dos minutos y comencemos con la discusión entonces. Franco, me tenés que avisar si tenés gente y demás. Hola, buenos días. Ariel Weger, a título personal. Eh, primero que nada, quiero decir que estoy de acuerdo con esta versión de la propuesta. Y segundo, quiero invitar a las personas que estuvieron en el tutorial de políticas y volver a recordarles que este es el momento de hablar al micrófono. Así que, por favor, eh, nada, participen y sean bienvenidos a esta gran comunidad. Gracias. Ariel, perdona, no entendí bien si estabas de acuerdo o no. Porque desde Estoy de acuerdo, sí, de acuerdo. Desde aquí no se oye nada. Sí, de acuerdo. Muchas gracias, Ariel. Eh, también tenemos las preguntas por web, si quieren hacerlas. O sea, tenemos Zoom, micrófonos y web. Bueno. Eh, ¿Franco algo en el Zoom? Bueno. Aquí en la sala. Bueno, vamos a dar... Muchas gracias, Jordi. Eh, si no hay más comentarios, eh, vamos a pasar entonces a... Miren que esto se vuelve loco. Ahí está. Eh, vamos a pasar entonces a medir la temperatura de la sala para tenerla en cuenta a la hora de medir el consenso. Nuevamente, les vamos a pedir eh, que levanten la mano en tres etapas, si están de acuerdo, si no están de acuerdo o si se abstienen. El personal de la CNIC nos va a ayudar a contar aquí eh, las manos levantadas. Y para la gente que está en el Zoom, va a salir una encuesta que probablemente diga votación. Recuerden que es una medición de temperatura y no votación para... sobre la propuesta. Así que comencemos con durante dos minutos, vamos a medir la temperatura. Vamos a pasar, sí, vamos a medir. Eh, los que estén a favor de la propuesta, por favor, levanten su mano. Manténgala levantada, por favor. Creo que estamos, ¿no? Muchas gracias. Ahora levanten la mano, por favor, los que estén en contra de esta propuesta. Muchas gracias nuevamente. Y levanten la mano, por favor, los que se abstienen de emitir su opinión sobre esta propuesta. Muchas gracias a todos. Eh, la propuesta LAC 2026, versión 4, cambios varios del PDP, culmina sus ocho semanas de discusión el día 7 de junio de 2023. Eh, por lo que a partir de ese día y hasta dentro de dos semanas, los moderadores comunicaremos a la comunidad si la propuesta llegó a consenso o no. Entonces los invitamos a seguir la discusión de esta propuesta en nuestra lista de políticas. Muchísimas gracias, Jordi. Gracias, Jordi. Gracias. Aplaudimos a Jordi. aplauso. Jorge.